Por fin llegó el momento de crear un tema, así es que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es agregar un kick, para ello voy a seleccionar mi canal de instrumento 1 y ahí es donde voy a agregar un instrumento VST. BitBoy Studio cuenta con algunos instrumentos que nos van a ayudar a crear nuestro tema de forma más rápida. Para ello yo voy a seleccionar dentro del browser, por cierto si no tienen abierto el browser pueden abrirlo con este icono, Show Browser Panel. Y vamos a seleccionar la primera opción, Devices and Presets. Y posteriormente seleccionaremos la carpeta Instruments. Dentro de la carpeta de Instruments vamos a encontrar un instrumento llamado iKick. E le vamos a dar doble clic para que se ponga en la pista Instrumento 1. Ahora lo que voy a hacer es crear un clip MIDI de un compás, para ello le voy a dar doble clic. Le doy otra vez doble clic para poder editar las notas MIDI. Yo voy a cambiar la vista Edit para tener mayor espacio de trabajo. Y aquí voy a utilizar la herramienta de pluma o de pen. Voy a cambiar a un cuarto la rejilla para que se me dibujen puros bits. Y voy a reproducir esto. suena muy lento voy a aumentar el bpm a 128 que es mi bpm favorito y ahora sí vamos a escuchar esto voy a arrastrar este clip a la vista mix, lo primero que voy a hacer es activar la vista mix y voy a arrastrar el clip de la vista range a la vista mix por el momento vamos a trabajar en la vista mix más adelante brincaremos a la otra vista, la vista range vamos a continuar agregando clips a la vista mix ahora voy a agregar otro instrument track y voy a agregar un hi-hat eh, la forma de agregar un hi-hat, bueno aquí tenemos un instrumento de Bitwig Studio que me crea hi-hats que se llama e-hat para agregarlo simplemente le damos doble clic o damos clic aquí abajo y seleccionamos el iHat, hat Creo mi clip MIDI y voy a dibujar algunas notas MIDI para el hi-hat en contratiempos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro acá. Voy a aumentar el tamaño de las notas MIDI. Muy bien, vamos a reproducir esto. Ahora voy a agregar un iclap voy a crear un nuevo instrument track y aquí vamos a agregar un e clap. voy a eliminar esta pista de audio, no la voy a necesitar por el momento hacemos lo mismo Voy a cambiar el sonido del clap, voy a seleccionar la pista del clap, voy a seleccionar el dispositivo, voy a seleccionar diferente preset. Y aquí tengo diferentes presets para el clap y voy a ir cambiando cada preset con estas flechitas. este me gusta, ahora voy a agregar un Snare aquí está el Snare voy a dibujar algunas notas MIDI pero este Snare lo voy a aumentar de tamaño lo voy a escalar al doble pero no la nota MIDI sino el tamaño del loop vamos a aumentar esto a antes del 3 del compás 3 y aquí voy a dibujar unas notas midis adicionales ahora si sí escuchamos voy a cambiar el sonido del kick, no me gusta realmente como suena el kick bueno después de estar modificando estas opciones el resultado fue este